Buster le ofrece un menú a una clienta que parece aburrida. Ambos cruzan miradas y él parece querer besarla. Ella lánguidamente pide un café y Buster pone los ojos en blanco y grita el pedido a la cocina. El cocinero sirve el café y lanza la taza a Buster, el cual coge la taza en el aire y hace malabares con ella sin derramar el líquido. El cocinero barre la cocina y se ocupa de girar un huevo en una sartén. Buster sirve el café en una mesa con tres mujeres y un hombre. Otra mujer pide. El texto lee, una sopa marrón, caliente. El cocinero deja la escoba y sirve la sopa en un plato utilizando el mismo grifo que para el café. De nuevo lanza el plato sin derramarlo y Buster lo toma en el aire. El cocinero sigue barriendo mientras hace malabares para girar el huevo que sigue friéndose. Buster se reclina hacia la tercera mujer de la mesa y la mira persistente. Le sopla en el hombro y vemos talco volando a su alrededor. Él le quita el polvo a la mujer con su trapo y ella se queja. El hombre en la mesa se levanta y también se queja y le pide a Buster que se vaya. Aún así, la mujer también pide.